X -O A través de la sobre el tema, también charlaremos con el presidente de la que efectuó el curso de la construcción ya de las acciones que